hola que tal amigos bienvenidos a mi canal ideas y arte con Betina en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta caja para cumpleaños para que la regalen a una amiga pueden personalizarla para la ocasión que necesiten espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar en cartón dos círculos este tiene de diámetro 11 centímetros. Esta sería la base. Recuerden que la tapa debe ser un poquito más grandecita. Acá le aumenté 3 milímetros. Entonces, esta sería la base y esta que sería más grandecita la tapa. Acá lo que hice fue cortar cartulina. Que sería para pegar en ambos lados de cada pieza. Así. Nos quedaría así. ahora para la base voy a utilizar cartón con brillo este mide 10.5 centímetros que sería para pegar así y para la tapa voy a cortar una tira de 3 centímetros de alto que sería para pegarla así nos quedaría así vamos ahora a decorar la tapa Voy a utilizar una cartulina de 4 centímetros de alto por 18 centímetros. Acá ya apliqué silicona líquida y vamos a pegar. Sería para colocar acá en esta parte. Voy a utilizar tiritas rojas y blancas. Voy a tomar estas y las voy a medir así. Sería así. Voy a cortar, ah, se me olvida decir la medida de estas, son de 10 centímetros por 2 centímetros, vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así, pegamos en todo el tubito y ahora vamos a cortar las rojas. recuerden por toda la mitad de esta partecita van a fijarse que al pegar peguen hasta acá hasta esta parte del tuito, donde termina no les había dicho y seguimos pegando así. Acá ya las tengo pegadas, vamos a doblar así. Acá lo que hice fue que me pasé de silicona y, y luego dejé todo feito Pero bueno, van a poner mucho cuidado. Vamos a aplicar silicona líquida en esta parte y vamos a pegar así. Ahora lo que voy a hacer es cortar más o menos acá dejar más o menos 2 centímetros y cortamos acá lo que hice fue redondear cada tirita lo hice así y ahora voy a utilizar cinta papel de 10 centímetros de larga pero les recomiendo que utilicen cinta ilusión, porque la cinta ilusión la pega ni cae, esta queda como levantada entonces era porque yo no tenía cinta, acá la voy a doblar pero les recomiendo esta cinta ilusión que queda muy bonito y pegamos todo, nos quedaría así vamos ahora a pegar así, vamos a tomar cada tirita, levantamos y pegamos en esta parte voy a utilizar una bolita de ilcopor solo que esta bolita no me sirvió debe ser una bolita que quede como a presión pero entonces yo la voy a yo le voy a colocar esta tirita de goma eva para que me quede pues mejor para que me entre a presión le pegué dos tiritas, acá la corté con bisturí y voy a utilizar esta goma eva voy utilizar goma eva escarchada para pegarla acá esta parte lo que hice fue calentar el foamy con la plancha y cuando está caliente le hice así, lo estiré y ahí lo termoformé ya lo que voy a hacer es cortar lo que me sobre ahora lo que voy a hacer es pegar acá ya recorté el otro foamy y nos quedaría así más pulidito y en esta parte voy a colocar chocolaticos, convites de chocolate y ya tapamos ahora vamos a decorar la base vamos a cortar una tira de 3 centímetros y vamos a escribirle feliz cumple, feliz día, feliz cumpleaños lo vamos a hacer con marcadores de colores acá lo que voy a hacer es un pastelito sencillito muy fácil de hacer como pueden ver voy a terminar de pintar estas, estas partes y ya lo que hacemos es pegar pegar así vamos a hacer una tarjetica vamos a utilizar una cartulina la cartulina que desees ahí les dejé las medidas vamos a imprimir imágenes de maripositas y van a utilizar fotos de ustedes con las amigas o fotos animadas con amiguitas que también quedan muy lindas y las van a pegar acá ya están pegadas vamos a escribir la frase o el mensaje feliz día acá les dejé el mensaje y terminan copiando te quiero mucho y ya colocan su nombre o sea la que va a obsequiar la tarjeta en este caso Lau, o sea, laura nos quedaría así vamos a colocarla dentro de la base voy a hacerle así el quiebre para colocarla mejor así y con papel seda vamos a hacer picadillo ahora ya colocamos la tapa recuerden que dentro de la base también pueden colocar chocolates o el regalo que le vayan a dar a la amiga vamos a enroscar esta parte que les dije que es mejor la cinta ilusión porque no hay que enroscar y queda más bonito y nos quedaría así Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado, si es así manito arriba, no olvides compartir el video con tus amigos y si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas, hasta el próximo video.